Pues bueno, hoy en PASI vamos a ver el campo de convergencia para esta serie de potencias. El procedimiento para realizar este tipo de ejercicio es calcular el límite de a sub n más 1 partido a sub n y con la condición del criterio cociente, es decir, que sea menor que 1. Si, si este límite es menor que 1, la serie converge. Por tanto, como que queremos saber, el campo de convergencia... Cuando converge la serie, esta, pues le vamos a aplicar el criterio del cociente. Pues empezamos. Voy a borrar esto un poco. Y sería el límite. Y ahora, en el numerador, a sub n más 1. Cogemos en valor absoluto, esto es muy importante, siempre en valor absoluto. el valor absoluto de x menos 1, elevado a n más 1. Partido n, pues en todo caso, aquí... Ponemos n más 1. Y en el denominador ponemos la serie tal cual. Siempre en valor absoluto. Recordad. Procedemos al desarrollo. n por x menos 1 elevado a n más 1. Perdón, el límite. De x menos 1 elevado a n más 1 por n. Y en el denominador n más 1 por x menos 1 elevado a n seguimos este x menos 1 elevado a n en valor absoluto se simplifica con este de aquí por tanto quedaría el límite de perdón que lo así un poquito más recto de n partido de n más 1. Este, hemos dicho que se va con este, por tanto, x menos 1 elevado a 1, por tanto, no lo ponemos. ¿Qué tenemos aquí? El límite de n por el valor absoluto de x menos 1 partido de n más 1. Como el límite es cuando n tiende a infinito, esto este, este factor lo sacamos fuera del límite. Sería x menos 1 por el límite de n partido de n más 1. Y este límite es 1. Pues ya, ya sabéis calcular estos límites. Por tanto, el límite, esto es 1, y aquí nos queda el resultado de x menos 1. Al principio hemos dicho que tiene que cumplir la condición de que sea menor que 1. Por tanto, x menos 1 tiene que ser menor que 1. Voy a abordar esto un poco y seguimos con la resolución del ejercicio. Pues bueno, como va diciendo, tenemos que hacer que x menos 1 sea menor que 1. Pues simplemente es el valor allá del valor absoluto. Sería que x menos 1 sea igual a 1. Y por otro lado, que Menos x más 1 sea igual a 1. Entonces, esta ecuación la muy fácil. Esto es x igual a 2. Y esta es la x. La desplazamos hacia el otro igual. Nos quedaría x es igual a 0. La ponemos así de izquierda a derecha, que es como nosotros lo vemos mejor. x igual a 0 y x igual a 2. Quiere decir que esta serie converge, es decir, que es sumable... En el intervalo 0, 2. Si la x vale 0, podría ser sumable. Y si la x vale 2, podría ser sumable también. Pero ciertamente no lo sabemos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar con la x igual a 0 y x igual a 2 otros criterios que nos permitan demostrar si esta serie es sumable. Procedemos a ello. Para x igual a 0... Esta serie nos quedaría sumatorio, desde n igual a 1, le da sustitución 0, nos quedaría menos 1 elevado a n partido n. Entonces, como sabemos que esta sucesión es de término alternado, o sea, esta sucesión es alternada, cuando n vale 1 da un término negativo, cuando n vale 2 da un término positivo, y así, sucesivamente, va dando un término alternado, uno positivo y otro negativo. Por tanto, esta sucesión, esta serie, para saber si es sumable, se haría con el criterio del Leibniz Que nos dice que, llamemos la SN, que SN converge si A sub n es... O sea, si... que dice que SN converge si el límite de A sub N es igual a 0 y A sub N eh, es decreciente hacemos el límite de A sub N cogiendo A sub N 1 partido de N <coughs> y esto es 0 por tanto, la primera se cumple. Y ahora que a sub n es decreciente, pues eso, aunque no está bien decirlo así, pero vamos viendo que 1 partido a n, cuando la n vale 1, es 1, cuando la n vale 2 es 1 medio, cuando la n vale 3 es un tercio, cuando la n vale 4 es un cuarto. Por tanto sabemos que es decreciente, que a la vez se hace más pequeño. Esta condición también se cumple. Como se cumplen las dos, podemos decir que SN converge. Por tanto, ya sabemos que cuando la X vale 0, esta serie es sumable. Y ahora, para X igual a 2, procedemos de la misma manera hacemos sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito y ahora 2 menos 1 1 y como 1 elevado a n siempre es 1 pues lo dejamos así y tenemos esta serie que esta serie es la serie armónica y esta diverge a más infinito por tanto sabemos que esta serie no es sumable por tanto tenemos que el sumatorio sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito de x menos 1 a n, a n partido de n es sumable si x pertenece al intervalo 0 y 2 0 incluido y el 2 excluido pues con esto terminamos campo de convergencia Si tenéis algún otro ejemplo lo resolveremos y procedemos a resolver vuestra vuestras dudas